Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos crear un fotograma del tipo lista desordenada en un video interactivo de Excel Learning. Para ello agregamos el fotograma, ¿sí? lista desordenada, y muy importante que tengamos definido el minuto con el cual vamos a trabajar. En este caso yo quiero agregar una lista desordenada en Excel Learning en el minuto 12 con 16 entonces este, ya avanzo con el video para ubicarme en, en, en ese tiempo en particular en, en 11 con, con 16 más ¿sí? o menos me voy hasta, hasta en algún ahí, tiempo predeterminado en el, de del, acá. De, en el cual avanzo este vos, un poco más ¿sí? 11 con 22 inclusive uh -huh. me fijo ahí yo necesito que esto esté en, en 12 con 16, pero en 12 con 16. Entonces, avanzo un poquitito más. Necesito que este, pare en, en 12 con 16. Y para la parte de texto, entonces, paro el cursor allí, ¿sí? Defino acá el tiempo, ¿sí? En, en 12 con 16 segundos. Y agrego, en este caso, la pregunta. En este caso, yo quiero este, saber eh, cuáles son los pasos para subir una imagen, ¿sí? En, en Excel learning trabajando con la diapositiva de, de, en este caso con el fotograma tipo imagen y estos son los pasos ¿sí? entonces hay que pasarle los pasos con los cuales eh, uno tiene que trabajar en qué orden obviamente esto va a aparecer eh, eh, va a aparecer desordenado al alumno y el alumno lo tiene que ordenar en el primer paso tiene que seleccionar el icono de editar la imagen en el segundo, tiene que buscar la imagen desde la fuente, ¿sí? seleccionar esa imagen y darle en abrir. ¿sí? El tercer punto que tiene que hacer es describir la imagen o darle una descripción a esa imagen antes de definir las dimensiones, que sería el, el siguiente punto. ¿sí? Y este una vez que tenga listo eso, entonces le da en aceptar y esa imagen ya se ve disponible ahí en el editor de texto. Se ve insertado ya adentro. Entonces, estos son los pasos que uno normalmente sigue para poder añadir una eh, una, un fotograma de tipo imagen. Le damos en crear fotogramas. Aceptamos esto. Muy importante. Hay que guardar esto ¿sí? antes de salir. Y ahora salimos del editor para... Este poder irnos a Excel Learning y visualizar cómo se va a eh, ver esto en, en nuestro video interactivo. Corremos el video. Sí, eh, obviamente vamos a, a irnos hasta el minuto 12. 12 con 16 donde tenemos que irnos. Entonces al video, o por acá. ¿Sí? 12 con 2. La, 12 con 14. Y vamos a ver cómo se va y para a la visualizar la parte de empezar esto. Fíjense que acá está. Eh, lo primero, eh, paró lo, en con 12.16, si se dan cuenta. Y ahora este primero tenemos que ordenar esto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno? Pues primero este tiene que este, buscar la imagen. sí eh, primero tiene que en este caso seleccionar el icono insertar editar imagen entonces esto tiene que subir acá eh, luego tiene que ir a buscar eso sí, eh, desde la fuente entonces eh, eso lo tenemos que poner ahí eh, una vez que eh, tengamos eso hay que describir la imagen luego tenemos que definir las eh, dimensiones y finalmente damos en aceptar entonces es así como funciona eh, esta opción de eh, que estuvimos trabajando, que en este caso es una pregunta de tipo lista desordenada, donde el alumno tiene que ordenar la lista. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Si les gustó el video, regálenos un like, déjanos un comentario y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo notificaciones sobre los otros videos que vayamos a publicar en el futuro. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.